Hola, ¿qué tal Claudia? Gusto en verte de nuevo. Oye, pues ya he estado dándole seguimiento a tu trabajo desde sexto. Y yo creo que, eh, pues vamos, este semestre tiene que ser como decía. De hecho, parte del proceso implica eso. Pero, veo que en tu presentación este, estás haciendo referencia a ser como otra cosa, ¿no? estás eh, argumentando que quieres ahora poner bueno presentar ayuntamiento para presentar para hacer este como placas para poner que se reconozca y eso me parece una buena idea sin embargo a ver lo que se trata ya es ya de, de ir cerrando si tú pones un proyecto nuevo vas a iniciar de cero la idea es ya ese semestre cerrar de una vez por todas tu proyecto en ese sentido, te sugiero que, que avancemos con lo del inventario y si ya lo tienes, cerrémoslo. Eh, en ese sentido, yo creo que, que, que podrías ir organizando tu información en una estructura que más o menos he estado pensando como la siguiente. Sería, te propongo la siguiente estructura del documento pensando de aquí al coloquio. Mira. Eh. Sería una parte que sería la introducción, ¿no? Donde digas cuál es el problema, eh, por qué es un problema atender eso que tú estás planteando y qué pasaría si no se tiene ese problema. Y posteriormente digas eh, qué propones hacer para atender ese problema, que sería pues el, hacer referencia de, del proyecto inventario Y finalmente la estructura de, del trabajo, ¿no? que se va a ver el capítulo 1, que se va a ver el capítulo 2, etcétera. Después iríamos con el capítulo 1. El capítulo 1 tendría que ser una cuestión de conceptualización. Llámale patrimonio cultural, conceptualización del patrimonio cultural, lo que tú quieras. Algo que tenga que ver con eso. Yo creo que ese tendría que tener tres puntos. Un primer punto, un 1.1, donde digas qué es el patrimonio cultural y cuáles son los tipos de patrimonio cultural de acuerdo a las definiciones que se han que has venido manejando, ¿no? Una otra sección, que sería la 1.2, donde hables sobre la importancia del patrimonio cultural local. ¿Por qué? Porque no sé si te has fijado, gran parte de la discusión que se ha venido dando en términos de patrimonio, es que le dan gran relevancia a lo que el Estado o el gobierno define que es patrimonial. Por lo tanto, las grandes infraestructuras culturales, como por las zonas arqueológicas, los museos, ese tipo de cosas, eh, si sí, sí, tienen que ver con la historia nacional, y entonces le dan una importancia. Pero ¿qué pasa con los patrimonios culturales locales ¿no? de los pueblos? El gobierno regularmente no le da mucha importancia, el gobierno federal. ¿Por qué? Porque prefiere pues, lo que tiene que ver con la, la historia oficial, ¿no? con lo que refuerza parte de la historia oficial. Sin embargo, el patrimonio cultural local juega un papel importante. ¿Por qué? Pues en la identidad, en la construcción de la historia local, ¿no? en las referencias, en las historias de, la, de, de, de, de las familias, en las trayectorias de las de las comunidades. Ese tipo de, de, de fundamentación que te recomiendo que habría que ir analizando algunas este, a, a alguna bibliografía. Yo ahorita la busco y te la pongo aquí abajo de, sobre la importancia del patrimonio cultural local que sería como el par de la fundamentación del por qué es importante el patrimonio cultural de JUCLA. Um, y una y un punto dos, no perdón el punto 1.3 sería hablar sobre qué implica la catalogación el inventario en general no de tu proyecto no sino más bien este qué tipos de, de, de, de catalogaciones inventarios hay qué tipos de fichas cuáles son los que maneja este, se maneja para analizar, cuáles son los elementos básicos, ¿no? Una breve descripción eh, donde digas eh, qué tipo de, de metodologías y formas se han manejado en términos generales sobre la catalogación del patrimonio, un, un poco a manera de, de contextualización y fundamentación de tu proyecto. Después vendría un capítulo 2, donde sería algo así como el patrimonio cultural de Jutla, Jalisco, donde... Comienzas con una sección de 2.1... ...donde nos hables de la contextualización de Jutla... ...¿no? Eh, ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son sus características? Bueno, toda esta... Eh, ...contextualización... ...geográfica, social, económica, etc. Para que... ...aquellos que no conozcan este... ...el municipio... ...tengan una referencia de por dónde está. Y una sección 2.2... ...donde hables propiamente ya de tu proyecto... ...¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron los objetivos... Cuáles fueron la metodología que se utilizó, eh, eh, el tiempo que se realizó, las actividades que se realizaron, la delimitación temporal que se hizo, la explicación del por qué tú definiste eh, centrarte en el patrimonio cultural material eh, y no en el inmaterial, etc. ¿no? Toda, toda la parte que viene en el proyecto, pero explicado en pasado, para decir a, a quien te lea qué se hizo y cómo se hizo. Después viene un capítulo 3 donde pongas todas las fichas. Ahí sería como el, la, literalmente el catálogo del de, de, de, de, de, de, de patrimonio cultural. Y nos pones cada una de las fichas ¿no? que ha estado documentado. Y terminaríamos con un capítulo 4 que serían las conclusiones. Fíjate, si has estado realizando el trabajo porque no me has mostrado las fichas, pero si sí has estado realizando todo el trabajo Que se ha venido generando Entonces estamos hablando Que ya tienes gran parte del trabajo Lo único que faltaría es organizarlo Y a lo mejor un poco escribir el capítulo 1 Que seguramente este tipo de, de Cuestiones de conceptualización ya los has manejado En otros lados Entonces Yo te propongo lo siguiente ah, Arma todo A partir de este esquema que te estoy dando Arma un documento me sí, algún un documento y este y este y organízalo así como lo, tal como lo tengas con todas las fichas con todo lo que tengas de, de, de conceptualización de contextualización etcétera del proyecto todo todo, todo y además una primera versión y esa primera versión sería importante que me la entregaras alrededor del te parece el, el, el 15 de marzo Mándamela al 15 de marzo con todo esto, tratando de hacer ya el esquema como si fuera un trabajo este, recepcional que lo vas a entregar. Y, y hasta lo que tengas. Y lo que no tengas, pues ahí entre paréntesis me lo puedes poner ahí que, que te falta y cómo te falta, ¿no? Para. Yo lo reviso en esas fechas y te hago la retroalimentación. Para que para finales de abril ya tengamos este, el documento listo para el coloquio y La idea es que lo que presentes al coloquio Tenga casi el 80% de tu trabajo recepcional Para que con las observaciones que se te haga En el coloquio ya nomás hagas algunas modificaciones Y listo, ya eh, estaríamos pensando que, que para el mes de septiembre, octubre Estaríamos ya presentando tu trabajo recepcional ¿Te parece? O sea, échale las ganas hasta el último semestre Conjuntan todos ya Concéntrate solamente en eso Ya no abras otras puertas, ya no abras otras líneas directamente a esto, a la, a la documentación de esto, yo creo que si sigues esta indicación de, de la estructura que te estoy dando y, este, y no aflojas eh, yo creo, estoy casi seguro que estaríamos hablando de que te titularías dos o tres meses después de que ya terminemos el semestre, así que depende de ti, ¿sale? yo voy a estar aquí precisamente acompañándote, pero necesito que respondas en los tiempos y las formas para poder este, sacar este compromiso. ¿Te parece? Sale pues. Cualquier cosa. Pues ahí nos, ahí nos vemos.